Pecado y murió en la cruz Pues tú me has asombrado tanto a mí Que no pude entender Tan solo creer He's been the ¿Qué tal mi gente? Estamos aquí con Sander, directamente desde Guatemala. ¿Cómo estás? Desde Guatemala. Muy bien, gracias a Dios. Eh, feliz por estar acá con ustedes. No, qué, bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por, por hacerme la invitación, de verdad. Muy agradecido <risa> por el espacio. Ah, ¿Es de Guatemala, Guatemala o exactamente de no. dónde eres? Bien, por cierto, guatemalteco. O sea, Guatemala... Ah, Sí, y estoy incluso eh, en, en el departamento de Guatemala. Bueno, acá en Guatemala seguiré en departamentos, ¿verdad? Ah, ok. Ok. Sí. okay. Bueno, algo interesante, ¿eh? Algo, algo que no sabía. Sí, no sé cómo será en eh, México. No, bueno, acá no sé no cómo es la de... De... Bueno, Estados... Acá... Estados, Estados. Estados. Estados, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí, sí algo algo diferente, la verdad, Nun nunca había escuchado así que digan eh, departamentos, departamentos. <risa> creo que sí, significa algo diferente donde ustedes, ¿verdad? sí sí, sí. sí, sí departamentos de... es como pues, edificios edificios, sí, lo he escuchado en alguna película oh, sí sí <risa> oye, hablando de Guatemala ¿cómo les afectó Guatemala la pandemia? pues yo creo que como a todos, eh, la economía, los trabajos, eh, incluso los, los muchachos que estudian, ¿verdad? Que creo que es un dolor de cabeza ahora. <ríe> es difícil porque no estamos acostumbrados, no están acostumbrados. Entonces, creo que se afectó eh, la cuarentena. Sí, sí, fue, fue difícil, pero gracias a Dios ahí vamos, de alguna manera saliendo. Sí, sí, sí vamos saliendo así, pues, globalmente. Sí. Y, personalmente, ¿de qué manera te ayudó qué aprendiste durante esta temporada de, de la pandemia? Pues, me ayudó en la manera en que tuve más tiempo para, para, para, para crear. Por ejemplo, yo que, que en la música eh, me dio más como que más tiempo de estar, en, se podría decir, en soledad. Y, y hacer lo que me gusta, la inspiración llega cuando, o sea, yo me aparto, ¿verdad? Sí, sí. Me aparto y, y fluyo de esa manera, o sea, y también estar con mi familia, eh, compartir, porque en ocasiones por el trabajo, por todo sí. lo, que, lo que hacemos sí. en el día, pues, solo en la sí, sí, noche sí. entre veces compartimos, ¿verdad? Pero, eh, la verdad que sí, encontrándole el lado, ¿verdad? Porque al principio sí fue difícil, de verdad. Pero después creo que Dios nos va dando la sabiduría para aprovechar ese tiempo, porque ese tiempo es de aprovechar. Sí, sí, Exactamente, sí, la verdad sí. sí. Hay que aprovechar todo el tiempo que nos dio Dios, digo, la verdad, ¿eh? fue un año de que nos dio un break totalmente, realmente sí. nos mandó, sí. Tomen un break y piensa en todo lo, todo lo que está pasando, reflexionen todo. Todo y valoren todo lo que tienen. Porque lo tienen y no lo valoran. Y ahora que estás en tu casa y no lo puedes disfrutar, valora las cosas, valora tu familia, valora todo. Así es. Sí. De ok, cuéntanos un, un poco de ti. ¿Cómo, cómo, cómo fue, cómo ha sido tu, tu vida, tu testimonio? Bueno, pues, empiezo ya. ¿ya? ¿Se gustas Ok, eh, creo que lo voy a tratar de hacer como los hermanos, ¿verdad?, que dicen, vamos, tienen cinco minutos para compartir sus testimonios, sí. Sí. Y, y está ese, el típico que dice, yo no hablo mucho, ¿verdad?, y se tarda como dos horas. Sí. En cinco minutos y, termino. Sí, sí, y, y decía que no hablaba. Bueno, eh, empezando, yo soy el, el segundo de cinco hermanos, yo tengo cinco sí. hermanos, eh, soy el segundo, entonces, eh, mi mamá nos crió sola, porque desafortunadamente perdí a mi padre eh, desde una temprana edad. Yo tenía nueve años cuando él falleció. Entonces, mi, mi mamita tuvo que, pues, luchar, ¿verdad? Como todas las madres, de verdad, lo hacen por, por sus hijos. Entonces, mi mamá luchó por todos nosotros, por, por, lo, por los cinco, y pues sigue haciéndolo, ¿verdad? Eh, entonces, lo que que sucedió después es que eh, yo no nací en cuna cristiana, como, ah, bueno, no sí. sé, no sé ustedes, pero en mi caso yo no, eh, no conocí a Cristo desde la cuna, como uh -huh. se dice, sí. Sí, sí, sí. sino que lo conocí hasta mis 16 años, okay. Está, estamos hablando que en mi niñez, pues cuando perdí a mi padre, eso me afectó demasiado, me afectó mucho, y, y fue pues un dolor, me eh, autoestima, pues, por los suelos, eh, créanme, perdí mi, mi identidad, o sea, yo, eh, hablando claro, ¿verdad?, yo, yo no yo me sentía nada, o sea, yo, de verdad que, eh, fue difícil ese tiempo, la verdad, muy difícil, eh, entonces, en el momento que, que mi, mi hermano mayor se acerca a Cristo, él como que ya, una luz, ¿verdad?, una luz, ese que en la oscuridad, entonces, él nos empieza a hablar a, a, a mi familia. Uh -huh. y, y les cuento que yo fui el último, porque yo no quería saber nada de la iglesia, yo, eso no es para mí, nada, cero. Entonces, eh, mi, mi hermano empezó a, a, a llevar a mi mamá, a mis hermanos, y, y, y me hacían la invitación y me decían, vamos, este, yo tengo un propósito. Sí, uh sí. -huh. Y, y yo, no, no, para mí no es eso. ¿Cómo les, cómo les cuento, porque yo creía que, que para mí no había sentido, o sea, para mí ya no había como que, que conmigo se podía hacer algo bueno, porque yo estaba muy, muy dolido, eh, siempre fui el niño tímido el de, de, de todos los lugares, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, cuando, bueno, por fin Cristo se acerca, primero Él se acerca a nosotros, ¿verdad? En todo momento Él nos está buscando. Y entonces, cuando mi hermano ya me hace la invitación, eh, bueno, ese día, porque ya me había, ya, él ya. Te había invitado otras veces. Sí, otras veces, vamos, o oh, mi mamá, y, y yo me le escondía a ustedes. Yo, ah, voy oh, a ir. Yo me la escondía, o oh, si no, miren, cómo, cómo me, me, me la dejaba espiritual, yo dije, <risa> no, mamá, cuando, cuando Dios me toque, cuando Dios me toque yo voy a ir. Sí, sí. Y, mi, y, y mi mamá, mi, mi mamita decía, ah, ok, ya, cuando Dios lo toque, me, le he dado como una esperanza, ¿verdad? Sí, pero sí, yo, sí. yo decía, bueno, cuando Dios me toque, yo voy a asistir a la iglesia. Oh, okay. pero, pero si algo entendí, es que honestamente, si uno no decide, porque yo dije cuando me nazca, pero nunca me iban a hacer, si, si honestamente yo tomaba la decisión, porque eso es una decisión que, que cada uno tenemos. La decisión que incluso Dios nos dejó, ¿verdad? El libre albedrío, que es sí. eh, tú decides, yo no te estoy obligando. Entonces, eh, yo sí soy llamado, ¿verdad? Y ese día creo que cambió todo desde entonces para acá creo que, por ejemplo, lo que hago hoy día, todo se, se lo debo a él, como dice una hermosa letra, todo se lo debo a él. Cambió sí. mi vida, cambió mi forma de pensar, ustedes, y y por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, como les digo, yo no hablaba, yo era como que. El, el, el, el tímido. El tímido. Yo, yo, y tenía mucho que decir, yo creo que entre veces los, calla, los callados tenemos mucho que decir, pero por esa timidez, como que. Y alguien más la dice. Y uno, esa sí. yo me la sabía, ¿vale? Sí, sí. Pero por tímido me pasaba eso, pero gracias a Dios he ido cambiando eso, he ido. Eh, Aprendiendo nuevas cosas en él, y creo que todo lo que soy hoy día se lo debo a él y, y lo que me permite vivir. Y, y la verdad, que muy agradecido con la oportunidad que él me da de trabajar eh, acá eh, en su empresa, ¿verdad? En, su, en, su, en sus negocios, como dice Jesús. Sí. Sí. ¿Sí? Wow, algo, ¿Sí? algo sorprendente entonces, ¿eh? Tú no querías yo no quería. ¿A ¿estás aquí, se puede decir, o no? No, cuando, yo no quería, pero cuando les digo que entendí que, mi, que en mi corazón había un gran vacío, ¿verdad? Y uh -huh. tenía, tenía el vacío que, que me quedó en mi padre, eh, ese, esos miedos que, que, que vienen, y uno no sabe ni a qué le tiene miedo, o sea, uno no se explica, sí. pero cuando vino cuando vino Jesús a mi vida, transformó totalmente todo eso, y, y entonces asistí a la iglesia, empecé a asistir a la iglesia, y me encontré con algo así como que yo no me esperaba esto, porque en la iglesia a la que yo asisto, en mi iglesia local, eh, nos caracterizamos por, por, por adorar a Dios con pasión, brincando, danzando y con júbilo, como, oh, okay. bien, bien conocido, entonces cuando yo llegué a la iglesia, me quedé, no, esto, esto es algo que yo no me esperaba, y, y no, me sí, gustó, sí. y como que desde entonces como que me llamó, me llamaba la atención, este, la música, como, como los, los ministros ahí, uh -huh. adorando a Dios, y creo que ahí fue cuando ya mi, mi vida empezó a cambiar, y pues creo que sigue, seguimos en un escalón, verdad cambiando y cambiando, pero... Gracias a Dios, ya soy, como dice, una nueva criatura, un nuevo sí, ser sí. humano y, y felices para, para adelante con Cristo. Qué bueno, bueno. Fíjate que están haciendo una pregunta Michi. Michi señeda ¿Cuándo habrás tu próximo sencillo? Oh, oh. Suspensa, <risa> suspenso. De una vez me tiraron la pregunta. Eh, bueno, creo que lo voy a decir, yo no lo he dicho, creo que no lo he anunciado ni en mi página, ni en mi, mi Instagram, pero eh, Dios primero va a salir en mayo, en mayo, okay. sí en mayo, entonces ya estamos cerca, estoy ahorita trabajando en eso, estoy preparando algo, algo que espero sea de bendición, y, y la verdad que estoy muy feliz con este nuevo proyecto, mi nuevo, eh, el próximo sencillo, y en mayo... Sería ah, okay okay para que lo esperen y estén al pendiente, creo en mayo bien. va a sacar lo nuevo. Dayana Reyes. Dice, ¿cómo fue que empezaste con la música y qué inspiró tu primer canción? Ok, ok. Eh, yo creo que empecé en la música, les cuento. Eh, me llamaba sí, claro. la atención con... Perdón. No sé sí, qué claro, dice que sí. Ok. <risa> <risa> eh, empecé, me llamaba la atención, como les digo cómo en la iglesia se, se adoraba a Dios, se exaltaba a Dios. Y mi hermano mayor fue el que llevó un instrumento, la, la flaca, como, como cariñosamente le digo. <ríe> y él empezó. Entonces yo solo lo miraba, pero la verdad que me asombraba cómo él entonaba y tocaba sus primeros acordes. Él estaba empezando. Uh -huh. y, y, y yo le dije una vez por curiosidad, le dije... Enseña, enseñame, enseñame, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es eso? Y me enseñó algo, algo básico, pero creo que ahí me, me enamoré, ustedes, yo así como que, ¿qué es esto? Y después seguí, pero les confieso, así fue que empecé, mi hermano fue el que me, se podría decir, me, me ayudó con eso, me enseñó okay. mis primeros acordes, después, eh, pero tengo que confesar que me costó mucho, mucho, mucho, porque no me salía ni una, ustedes. Yo admiro yo, yo a gente, yo, incluso me dicen, enseñame, y yo les enseño lo poco que sé, porque yo aprendí desde mi casa. Ahí fue que yo me, me formé. Pero entonces me dicen, enseñame, y yo miro qué que pilas, o sea, qué que, que inteligentes para, para para, hacerlo. Yo en mi caso, me, me alguien me dijo alguna vez, no será zurdo, porque no me salía con esta mano, no será zurdo. Eh, porque no das una ¿eh? yo, yo y yo dije posiblemente voy a intentar y peor totalmente o sea, pero creo que la perseverancia el amor que yo sentía y que siento por, por, por Dios el, el estar agradecido me hizo eh, echarte de ganas como decimos aquí en Guatemala sí, sí, de, sí, sí. seguir y seguir y gracias a Dios pues ahora me ayuda para escribir y, y creo que decía la, la pregunta, ¿qué inspiró mi, mi, mi primer canción, verdad, hola Sí. Sí, ¿qué inspiró tu primer canción? Bueno, mi primer canción, les, les confieso, la escribí a uno siendo cristiano, pero era cristiana. ¡Ah, ok! okay. Sí, ustedes, es dicen, ¿cómo, ¿cómo es eso? Entonces yo antes de... Yo no sabía, pero antes de entregar mi vida, eh, ah. como que ya estaba... Ese... Eh, como, como esa necesidad, pero así, extrema, uh -huh. extrema de, de buscar de él, pero yo, con, con mi orgullo, yo no quería, entonces, me acuerdo que solito, eh, tomé una hoja y empecé a escribir, este, creo que decía, este, cu cuando, cuando me despierto, y, y estoy ahorita acordado, eh, cuando me despierto y, y, y no le encuentro sentido a mi vida, llegas tú, y, y me llamas otra vez, y, y Creo que el coro decía: Jesús es mi destino, porque ese es mi destino, mi Jesús. Pero cuando lo escribí, yo no se lo enseñé a nadie, ¿va? porque como les digo, yo no había aceptado a Cristo. Uh -huh, pero uh -huh. creo que yo ya estaba como que trabajando eso en mí. Sí. Y, pero, o sea, mi primera canción la escribí aún no siendo cristiano, pero dedicada a Dios. Y eso hoy día me sorprende que. Bueno, Dios ya tenía planeado todo. Sí, sí. Entonces, sí. entonces así fue que escribí mi, mi, mi primera canción y aquí. Desde entonces para acá, pues han fluido más. Ah, ok, sí. ok. Fíjate, te están dejando aquí un mensaje. Dice Paola. Paola. Amigo, qué alegre, qué alegre verte crecer en lo que te apasiona. Súper alegre haberte conocido desde tus comienzos. Ahora puedo decir que conocí a un famoso. <risa> <risa> Muchas gracias, pues. No sé qué, qué tan famoso, pero gracias, Paola. Saludos. <risa> Que también Luis eh, puso algo... Dice, aún me no recuerdo cuando llevabas tu guitarra al instituto en básicos. Me alegro muchísimo que estés cumpliendo tus sueños, querido amigo. Un abrazo, bendiciones. Luisito, Luis, Winak, que usted bendiga. Bueno, a ver. Bendiciones. Ah. Gracias, gracias, Entonces, ¿te ha tocado algo? Eh, bueno, tocó algo difícil aprender la guitarra. Entonces. Sí, demasiado. Yo les digo que... Yo miro que hay gente que, a los meses, o sea, incluso en un mes, pero yo, dándole, dándole, dándole, y nada, no daba una, no pegaba una, y yo me frustraba, o sea, yo enojado, la tiraba. Ah, ok. Pero, pero, pero algo me, como que, ahí la volví a tomar, ya, ya, vamos a intentar otra vez. Y pues, y gracias a Dios, pues, él fue ayudándome, sí, sí, sí. que era el de los talentos. Entonces, así fue que poco a poco okay. Okay. ¿cuánto tiempo duraste para aprender a tocarla? <risa> bueno, como les digo, sí creo que como en un medio, medio año creo que ya empezaron mis frutos <risa> de, de, de, <risa> de algunos acordes sí, pero gracias a, gracias a Dios creo que, que, que me dio esa paciencia o me dio como que el impulso para no dejar porque creo que no yo okay, he pasado muchas alegrías, pues, ministrando, o sea, eh, uh -huh. eh, alabándolo. Cuando okay. vamos a alguna casa, ya llevo yo siempre a mi, a mi compañera. Ah, ok, okay. ¿Qué, ¿Qué te parece si nos, si, no sé si nos puedes tocar algo para que vean que, que dio frutos tocar con oh. la guitarra? <risa> no, y, ahorita, y ahorita, Fabio. <risa> sí, sí. Eh, solo me acomodo. ¿Me dicen si se escucha? Estoy sí, bien. sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Algo de, la, de, la, de mi tema, el que colocaron al inicio. Y no se me olvida que me diste vida, me diste perdón y una gracia inmerecida. Y sin darme cuenta yo de ti volvía, es que no hice nada para agradecerte perfecto amor, quito mi temor el dolor que no me dejaba verte, cuando tú llegaste, mis piendas cayeron puedo ver claramente fue por amor por amor que su la por amor fue por amor por amor fue por amor Ay, quedó. Gracias, gracias. gracias. Ah, me, ni se nota que tardases tanto. <risa> no, pff, mi testimonio es fuerte. <risa> okay, voy a poner, felicidades, amigo. Me alegra mucho que, que ejerces, ejerces tu talento. Que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, fíjate también, Luis, te he puesto. Te creemos, Alex, eres un gran... De gran, gran bendición. Visión. Muchas gracias. Jessica dice, ¿cómo no recordar un niño muy tímido? Y admito hasta dónde Dios lo tiene. <risa> Jessica, oh, oh, eh, les cuento, ya fue mi maestra en, en algunos grados. Ah okay. ah, ok. Como dice ahí, eh, cierto, yo, yo no hablaba. La, en mi corazón tenía mucho que decir, ¿verdad? Uh -huh. sí, Pero sí. la timidez me, me sí que me Me mataba. Penaba, sí. Wow, wow, Fíjate, Carlos dice. Saludos, brother, me da gusto verte. Yo vi tu crecimiento en lo artístico y buenos recuerdos cuando miraba el audio, el audio de la iglesia. Bendiciones, brother. Carlos Charly, se bendiga, hermano. Eh, Yulisa, te admiramos, Sander, eres luz para nuestras vidas. Yulisa, juli te se bendiga. Gaby. Okay. Sander, ¿de dónde viene Sander? Ah, ok. Sí, sí. Es un misterio, escuchen, escuchen ciencia. Okay. <risa> es <un misterio. risa> no, les cuento, es algo que, que mis unos amigos donde yo trabajé, eh, mm -hmm. Me, me, me, me preguntaron, ¿cómo te vas a llamar? Mi nombre, o sea, mi nombre verdadero es Alexander. Edwin Alexander. Eh, entonces yo les dije, Alexander Contreras. Y entonces yo les dije, me voy a llamar Alexander. Y ellos como que no, como que no va, como que... Como que no me, no me pega ese nombre. Y ellos, eh, en un papel, empezaron a escribir opciones. Entonces, como, como nombre para un superhéroe. Ah, okay. Entonces, como que empezaron a escribir eh, opciones, y me decía una, mira, eh, no les digo porque... No, y empezaron a escribir varias, y, y, y, y empezaron a preguntar a gente, miren este nombre les gusta para alguien, algún artista, y la gente empezó a votar. Y de último me dicen, mira, ganó Sander. Y yo, les confieso que al principio, yo... No, no me gustaba, yo quería mi nombre o Alex, muchos me llaman Alex sí sí eh, como, como ven ahí me decían, Alex yo así me quiero llamar o Alexander pero, pero después alguien me llamó Sander, Sander y yo como así como que me gustó como que ya, oh, no, no se escucha tan mal después de todo eh, <risa> podría funcionar y creo que cuando hice mi primer tema y tenía que buscar pues colocar mi nombre, eh, Sander, y, y la verdad que hoy día, les confieso, ya, ya, ya, ya me gusta, ya, ya, creo que son cosas que pasan, ¿verdad?, pero que, que, eh, curiosas, pero la verdad que ahora de ahí viene Sander, mis amigos fueron los que, los culpables, <risa> <risa> les agradezco, muy, les agradezco. Muy interesante <risa> la historia. Sí, entonces por votaciones fue el nombre, sí. Exacto, fueron mis amigos los que me votaron, preguntaron a personas, y eh, con este, este ganó. Ah, oye, creo que es la primera vez que oigo eso, ¿eh? Que a... <risa> Por <el nombre>. sí. <risa> sí, pero, ¿qué les diré, Sí, la verdad. Oye, de, de hecho, eh, to, estamos viendo los comentarios, muchas felicitaciones te dan. Muchas gracias. No. Sí, sí. Ya, como... Y déjalo, dice, felicidades, admiro mucho tu talento, que, di que Dios te bendiga y salgas adelante, éxitos, bendiciones, saludos, Alex. Ok, gracias. Elizabeth dice, bendiciones, Alex, que Dios siga haciendo... Siempre ser crecer tu talento, te admiro. Muchas gracias. gracias. Eric Sandoval, saludos a mi bro, Sander. Felicidades, talentoso, mi bro. Eric, te bendiga. Día, mi hermanito. Sí. ¿Cuánto tiempo no, tienes en, en la música? Ah. La verdad que muy poco. Eh, yo inicié en noviembre de del 2020. Sí, del 20. Ok. ¿Sí? Permita. Sí. No, perdón, perdón. Ya, ya, ya. Ya dicen que que. <ríe> Perdón, no fue en el 20, fue en el 2019, ah, 2019, okay. 2019. Yo eh, lancé mi primer eh, sencillo en noviembre Preparamos todo, o sea que Pues llevo poco de tiempo en esto, ¿verdad? Y el año pasado, pues en el 20 eh, eh, Lancé el, el eh, Fue por amor, que es mi segundo sencillo uh -huh. Y este año pues venimos con más Con más, así es Ok, ok en, en el video salen muchos lugares de Guatemala. ¿Te gustó la idea como sí. para que la gente que fuera de otras partes conociera un poco Guatemala? ¿O cuál fue la idea? Sí, Es que créame, no sé si alguna vez si conocen el lugar, se llama Antigua Guatemala. Es un lugar sí. turístico. Y créame es hermoso. Le llaman una ciudad mágica, una ciudad que te transporta. Entonces yo... Siendo muy honesto, yo desde niño nunca fui eh, por temas económicos, por, por, por muchas cuestiones, pero cuando ya tuve la oportunidad, me quedé impactado, la belleza que tenemos en Guatemala, y, y sí, acer, acertaron, yo quería que la gente viera lo hermoso que, que tenemos en Guatemala, porque yo sé que como ustedes tienen lugares bonitos, lugares eh, que, que son un orgullo de, de, de, la, de nuestros países, ¿verdad?, entonces yo quería que la gente mirara que, que en Guatemala pues hay, hay esa belleza, hay, hay cultura, hay, hay mucho para que vengan y, y disfruten. Y, y los esperamos a ustedes si un día se vienen por acá. Gracias, gracias por la invitación. Quizá no sabemos, quizás, sí, Dios tal veces nos sorprende, quizá y próximamente por Guatemala. ¿Te sí. Ahí con Sander, ahí conociendo... Oh. La antigua Guatemala. <risa> de, de tour con Sander. Sí, ah, con sí. Sander. 24 horas. Sí. <risa> oh, bueno, <estaría risa> bueno. sí, sí, sí. Ok, dice David, Dios te abra muchas puertas, hermano. Tus canciones son de bendición y tienen que escucharlas en todos lados. Luz a las naciones, talento de lo alto. Débora dice, hola, hola Débora Gracias, ¿sí? Saludos a Débora Edgar dice Es una bendición tan grande saber que Dios está usando tu vida Sander para poder ministrar la vida de muchos jóvenes, ya que a través de este segundo sencillo hubieron jóvenes que se acercaron a Dios, bendiciones Alex adelante en este ministerio, saludos primo en gente, el gente, el Edgar, este bendiga primo Bendiciones, gracias. Beto dice Axel: cariñosamente la gloria y la honra sean <risa> para Dios, que ha derramado bendiciones en tu vida y lo he visto desde que te conozco. Amén, ah, amén. El, el, eh, Beto, le decíamos nosotros, me está molestando, puso a Axel a propósito. Porque oh, él, sí, porque mi nombre es Alex, Alexander. Sí. Me decía Axel, y yo le cambiaba el nombre también a él. O sea, oh, ok, ok. está molestando. Hasta públicamente. Eso no es de oh. Dios. <risa> el, bullying, el, bullying. el bullying cristiano, dice. <risa> el bullying santo. Este es sí. mi hermano, gracias. Wow. Sí. Yo recuerdo cuando recién te conocí, lo primero que habíamos platicado es como me habías dicho también que tu primer sencillo, como un joven se acercó a ti y te dijo que tu tema le ayudó. ¿Cómo ha sido? Bueno, yo creo que, no sé si solamente los jóvenes o otras personas, pues adultos más grandes, se han sí. identificado con tus canciones. ¿Cómo ha sido eso? Sí, eh, eh, es cierto. Yo, yo me acuerdo cuando te comenté eso. Un joven, eso fue la, la primera experiencia. Un joven, cuando yo saqué el, el tema estaba en la calle, yo iba para la iglesia, la iglesia queda cerca de donde vivo, y, y el muchacho, honestamente andaba con pues, creo que alcoholizado, o fue que con otra sustancia, pero él eh, me vio, y me, y, me, y, me, y me felicitó, y me gritó ¿eh, de la espalda, Alex, y yo volteé, y, y me dijo, qué bonito tema, gracias, gracias, pues, me, me ayudó, eh. y, y, y, y me dio un abrazo, me dio un abrazo, y yo al principio cuando me habló yo me asusté, o algo así como que, qué, ¿qué quiere? ¿qué quiere? Y, y, y lo que pasó que me, me, dio, me dio las gracias, me dijo gracias por tu tema, me tocó, eh, te felicito, seguí adelante, y entonces yo ya fui como que, ah, sentí unas palabras de parte de Dios, como que lo estás haciendo bien, vamos, adelante, entonces esa experiencia me marcó, otra, como lo que me preguntabas, yo cuando hice la música, bueno, pues, a, aparentemente, pues, decimos que los jóvenes son los que la consumen hoy día, hoy día la música urbana es algo que se está consumiendo, no sé, en muchas partes del mundo, influye mucho en los jóvenes, yo, pues, quería eso, eh, dejar un mensaje a los jóvenes, eh, para que ellos, este, se enteraran que tienen un propósito, que tienen... Un motivo de vivir, pero me sorprendí porque después pues, personas grandes, o sea, ya adultas, uh -huh. me, me, me escribían, me mandaban mensajes, oh, que, que me gustó tu canción, me, me tocó, y yo, y yo como que asustado, gracias. Y después alguien más, ah, gracias por tu canción, me, me, me ministró, me, me, te felicito. Otras personas gra grandes, mayores, y, y eso es algo que yo no me esperaba. Luego, los niños, algunos niños en mi, en mi iglesia, los papás, mira, mi, eh, hermano, eh, lo quieren conocer, Dios, sí, y que los niños que escucharon su canción y lo querían conocer, y, y te dan esos abrazos que, que, que tú sabes que vienen de parte de Dios, que te dicen, eh, que los, lo estás haciendo bien, sigue adelante, entonces, como les digo, esos números me lo yo, que los, las personas mayores y que los niños, también pues fueran este, tocados por, tocados por, por lo que Dios me, me permitió hacer. Ah, ok. Fíjate, de hecho, cara, algo interesante. Dice: tus canciones son de mucha bendición. Mis hijos son tus fans más pequeños. Dios te bendiga, Sander. Ahorita que estás diciendo a los niños. Curiosamente llegó el mensaje. ¿Quién escribió? Eh, Xiomara. Ah, oh, gracias, sí, ellos, incluso les, les, les voy a confesar, ellos me dicen sentido Ah, ok, okay. Exactamente me di sentido, y, y es cierto, ella me ha compartido, creo que algún video cuando ellos estaban cantando mi, mis temas Entonces, es algo que yo digo, solo, solo me queda agradecer por, por eso Muy feliz por, por todo Ah, ok, ok, sí entonces ya te, te dicen asativo ya. Ya tienes sobrinos. Sí, sí, ya tengo sobrinos. Sí, tengo sobrinos ya propios, pero también ya se han agregado sobrinos que también aprecio mucho. Ah, ok. Dice Marky bendiciones Alex, adelante. Qué bueno que tienes el valor para aceptar el llamado de Dios. Oh, muchas gracias. Marco, maquito, se bendiga. <risa> Mi sobrino famoso, soy tu tía, Xiomara. Tu humildad es lo que te caracteriza. Nunca dejes de serlo. La Biblia dice que los humildes están cerca de Dios. Wow, gracias. Otra confesión. Ella, pues yo le, yo le empecé a llamar tía, pero no es mi tía. Ah, pero ay, yo la ay, ay. No, Es que yo, yo adopto o hago que me adopten. Ah, okay, okay. Tengo una tía por todos lados. Tía, sí, ese, sí, hermano. sí. Es una persona que... Que, que, que con sus palabras, que, que créanme, eh, públicamente le agradezco, porque también un apoyo me dice, yo te quiero apoyar, yo quiero sembrar, y, y créanme que eso, solo me queda agradecer. Entonces, saludos, tía. Oh, <risa> uh, saludos a saludos, tía, entonces. O, oye, ¿cómo ha sido hablando ya de eh, producción? ¿Hay productores o casos productoras en Guatemala, cristianas, o, o no? Sí, sí hay, sí. Eh, donde yo grabé el primer sencillo, es una, una productora, pero ella, eh, la productora pues, está abierta a todo público, uh -huh. tanto cristiana como, como no cristiana, y haciendo arte. Eh, con el segundo productor que he trabajado, pues... Eh, Creo, sí, creo que él solamente pues, ha trabajado con, con, pues, con hermanos de la iglesia. Y, y les confieso, búsquenlo por si alguna vez lo quieren entre, entrevistar. Se llama Herbert, eh, el creativo musical. Ah, okay, o, okay, ok. Hoy día, bueno, no sé si me permiten decir, pero hoy día él está trabajando con, con artistas como Ander Bock. ¿Qué Jason. No sé si Uika Benji. ¿Te acuerdas? No sé si... Benji, que tenía una canción que se llamaba Mi Niña, es de la, de la vieja escuela como se conoce. Okay, no, no, no, Bueno, no, no, yo no lo ubico. No. Aquí Guatemala sonaba y, y yo me acuerdo que cuando vi que Herbert estaba trabajando con él, yo estoy trabajando con un famoso. No, oh, ok. ¿Cuántos te, te va llevando? ¿verdad? Y sí, sí, sí, o sea, sí, Y la verdad que tiene un talento y también Gerardo... People, People Records, se llama eh, la, la otra productora, mis amigos, y sí, creo que son los que yo conozco, pero obviamente hay más, más, esto se está moviendo mucho. No, ok, entonces Guatemala es fuerte, entonces, en producción musical, cristiana se puede decir, ¿no? Tiene, tiene de verdad, este productores que juegan duro. Sí, sí, sí, ya estás, estás hablando de de pues, cantantes algo internacional, se pueden decir. Sí. Uh -huh. La nueva, nueva escuela. Sí. La nueva, nueva escuela, exactamente. Es algo sorprendente. Que... ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos tiene el productor, más o menos? ¿Cuántos, ¿Cuántos años o cuánto de... ¿Cuántos años, sí? En, el, en la producción, hablando. ¿En la, en la producción, creo que... Mm, no, no quiero confundirme en algún dato. Ah, okay, ¿La escuela, la escuela sí creo que, él me ha contado que como todos, ¿verdad? Desde, sí. desde abajo, este, dándole, dándole, dándole, sí, pues, ahí está, y está fuerte. Ok, entonces, sí, sí, estás trabajando ahorita con una gente de gran bendición, entonces. Totalmente, totalmente. Eso, eso es muy bueno, la verdad, ¿eh? que va a decir que ese apoyo ¿no? Era así el talento eh, pues local, no sé si sea local ahí cerca, o, o sea, lejos. Pues, con, con el primer productor estamos, de alguna manera, algo cerca, con el otro productor es, como les contaba, otro departamento. Ah, que, ok. Hacer, pero, pues, ahí nos, nos unimos, y nos, nos hablamos, y, y ahí fue, íbamos armando todo lo que... Ah, okay, ok, excelente. Muy bien. Pues, han puesto... ¿Qué Christian. tal, amigo? Eres de bendición y es una bendición conocerte y que sigas adelante. Que cosas grandes Dios hará con vos, amigo. Muchas gracias, hermano. ¿Y para Juan algún tema que abre como de lámparas encendidas? Sería buenísimo que escribas algo así. ¿Se <risa> sé por dónde va? <risa> yo, yo creo que, sí, a él, una vez le dije, mira, yo escribí una canción, yo tímido, porque eh, no sabía si en verdad será pues, canción, yo la sí. escribí, le dije, mira, eh, tengo esta canción, no me acuerdo, no, no, me, no me pidan que la cante, <risa> <risa> <risa> creo que la tengo anotada, pero, pero se llamaba Lámparas Encendidas, porque eh, la célula, no, mi hermano tenía una célula, que tenía ese nombre, eh, entonces, células en los hogares, ¿verdad?, entonces mi hermano sí. tenía una célula, que tenía ese nombre, y me inspiró. Lámparas encendidas en la oscuridad. Creo que va a la letra. Eh, creo que por eso mi amigo lo, lo menciona. Ok, ok. Entonces ahí ve todo. Sigue ahí. Ya con el bullying cristiano. No, hombre, ya hace años que, que, que, que se lo conté, creo yo. No, pero de verdad. Gracias. Bueno, ah, okay. sí. dice que tienes años. ¿Cómo fue? ¿Perdón? Que... Dice que tienes años ya en el. Escribiendo ajá, sí, sí, sí ¿Cómo, ¿cómo fue tu primera canción? ah, mi primera canción eh, bueno, cuando yo dije voy a escribir una canción tengo ganas de escribir una canción eh, para agradecer a Dios o expresar lo que estoy sintiendo uh -huh. me acuerdo que la, la, la empecé a escribir creo que estaba mi hermana de los cinco hermanos, tenemos una hermana que era en, en medio y le dije escribamos una canción y ya va Démosle. Y, y, yo, y yo decía un verso y yo le preguntaba, ella me decía ah, no tengo nada, yo escribía el segundo el tercero, y ya todavía no se me viene algo, y yo seguía escribiendo y la terminé yo solo creo que la terminé yo solo y, y, y en ese entonces yo no podía tocar entonces como que le, y creo que intentaba, o sea el esfuerzo de cantar yo no cantaba en fa sino que por fe porque la verdad, me grababa y yo me asustaba. Esto no lo tiene que escuchar nadie. ¿no? Y, lo, y, lo, y lo eliminaba. Porque no me gustaba los desafines y todo. Entonces, escribí mi primer canción y, y, se la, y, y yo le iba mostrando. Hice un truco. Algo. Hice una... ¿Cómo se podría llamar? Se la mostraba a alguien. Y escuchaste canción. Y, y, ah, está buena. ¿De quién es? ¿De qué cantante es? Y yo, como para ver si me decía... No le decía que era mía de entrada. Sí, sí, sí. Si me decía, oh. y, y alguien me dijo, ah, se han escuchado. Y yo... <risa> no, esa es mía. Como... Plagio. Y, no, y así creo que poco a poco he ido aprendiendo, eh, tratando de aprender cosas nuevas para poder escribir. Y así. Ok. ¿A, ¿A qué edad fue eso, más o menos? Ah, 16 años. A ah, los 16. 16, ah, ok, ok. Este, en este tiempo que llevas de, de, pues, uh, de carrera musical, ¿en algún momento pensaste o pasó por tu mente dejarlo? ¿Dejar la música? Bueno, creo que en este tiempo, no, no, creo que no he, no he pensado eso. Más bien creo que estoy motivado porque porque creo que donde fue esa duda era antes de antes sí porque yo mis sueño la, mis amigos eh, saben yo les decía algún día yo quiero grabar yo quiero eh, contar lo que Dios hace Dios ha hecho en mí uh -huh. eh, pero en el transcurso pues se me hizo difícil por, por lo económico yo no sabía a quién contactar no sabía cómo se hacía yo soñaba con eso y, y tres veces sí me frustré pero eso fue antes, y yo, no, ya, yo, esto no es para mí, no, no, ya, me, me voy de la, de la música, pero eh, hoy día, desde que inicié, eh, gracias a Dios, y, y por los amigos, los buenos amigos, eh, que me motivan, pues, la verdad que no me ha pasado. Es muy bien, eso es muy bueno, porque en muchas entrevistas que hemos hecho a otras personas, sí nos han comentado que como que sí, sí les ha pasado así de repente, y de hecho yo quería hacerte esa pregunta, porque yo veo como, cómo tienes un apoyo, como yo siento que, que te animan y dices, no, no, no, yo, yo sigo adelante, yo no, no voy a detenerme. Sí, totalmente, sí, los amigos, los, la familia de la fe, que, mm -hmm. que están ahí, eh, brindándome su apoyo, eh, eh, felicitándome, creo que la dice que que hay amigos que son como hermanos, y, y en sí. verdad, yo lo, yo lo miro, en los que, los que están conmigo, eh, en mi iglesia local, eh, la verdad que miro ese, ese apoyo, y creo que eso también me, me anima, y me, y me mantiene. Obviamente, primeramente, Dios, pero también los que Él me permite eh, tener sí. a mi lado. En tu iglesia local, este ¿cómo fue? ¿Te apoyaron al principio, o, o hubo como que al no sé, como que dudas de que no te querían apoyar, o cómo fue? Pues, cuando yo grabé mi primer sencillo, yo quería plasmar algo, o sea, como era el primero, verdad Ustedes, yo sé que me entenderán, o sea, yo emocionado, que cómo va a ser el videoclip, uh -huh. y fui a hablar con mi pastor, y porque yo quería que, que se mirara mi iglesia, porque yo ahí crecí, este, pues, espiritualmente, he aprendido tantas cosas, y yo quería que, que plasmar eso en el video en el video aparece mi hermano, que lo tomé como actor, eh, lo, lo tiré al estrellato, yo, <risa> yo, yo, yo le pido un favor, y, y, y fui a hablar con mi pastor, y le dije, pastor, mire, este, necesito que me apoye con esto, y él, eh, ¿qué necesitas? Yo, yo, ¿Qué más? Yo, mire, necesito que, que me preste la iglesia, yo voy con miedo, me preste la iglesia para hacer unas tomas, y, y oh, ok, yo, yo voy a hablar con... con él habló con su esposa, nuestra pastora, y yo me pongo de acuerdo y le entramos. O sea, después hicieron un evento y ya me colocaron: vas a cantar tu tema, cantalo, dale. Sí. Gracias a Dios, eso agradezco también que se, que se me dé ese apoyo en mi iglesia. Ahí estamos. Sí, pues, ok. O sea, has tenido, ahora sí, ayuda de sus pastores, de tus amigos. De, de, tu familia. de tu familia y a esa persona que ya es parte de tu familia también ya tiene sobrinos tía sí, sí. ya tampoco sí. Llevo demasiado sí gracias de verdad wow es sorprendente con quién te gustaría eh, tener un tema Ufa, con Moser uno Moser uno. Sí, sí. Moser. Incluso creo que los conocí a través de Moser, porque Moser eh, ha tenido sí. entrevistas con ustedes. Y Moser, yo no lo conozco personalmente, pero Moser es alguien que, bueno, su música, eh, bendice mi vida. Cuando hablamos, él es alegre, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te Sí, tal? sí, sí. Y sí, yo sí. es de Chihuahua. Sí. sí. Y te transmite esa alegría, Moser. Entonces yo algún día me gustaría grabar con Mozer 1, pues es una excelente opción. Ah, okay, ok, ok. Sí, eso estaría muy bueno. Entonces, con Mozer 1 directamente desde México y Guatemala, próximamente, espéralo Ahí le avisa, ahí le avisa. Él me mande. Ok, eh, Xander, suendo Contreras. Que Dios, ben... que Dios siga bendiciendo tu vida, saludos, parte de toda mi familia. Gracias. Dice Dayana, bendiciones, Ander, Dios te siga llevando de nivel en nivel. Muchas gracias. Carlos dice, vamos, brother, siempre para adelante, ate Charlie. Charlie, Charlie, es el día, hermanito, no, gracias, te dan cuenta que... Ese, ese, ese amor, ese, ese apoyo, creo que. Sí, sí, sí. sí. Se, se, se nota mucho el apoyo y, eh. y eso es bueno. Sí. Porque a, veces, a veces, ah, estamos haciendo cosas y no vemos oh, como, como ese apoyo. Sí, y, sí. y aquí es muy diferente. Están, de hecho, desde el principio te están diciendo que te da mucha alegría y todo eso felicidades, te dan ánimo sí. y la verdad eso es, es, muy, es muy hermoso es de admirar de que, de que están tan pues unidos, como no sé cómo explicarlo, o sea es, es muy maravilloso Sí yo, yo alguna vez escuché, bueno por ejemplo, México yo escuchaba México tantos artistas pues urbanos este, adoradores que han merecido muchas naciones México se, se, se conoce como un país pues de artistas de mucho arte o sea, y, uno, se, y uno, pues, uno escucha lo que está pasando en México y el apoyo, yo he escuchado que en México pues el apoyo es cool sí. son personas así o sea, y, eso, y eso en Guatemala yo, yo lo tuve que vivir de igual manera la gente es agradecida cuando, cuando como que uno decide hacer algo y yo, yo personalmente yo lo estoy viendo así porque alguna vez escuché que, que tal vez no, que tal vez no hay mucho apoyo, pero en mi caso creo que no ha sido así, creo que he visto el apoyo de, de mis amigos, de personas que tal vez no conozca eh, personalmente, pero me escriben una palabra. Y, así que, uh, gracias. Sí, sí, sí, De hecho, Camper, eh, está Está picante la entrevista, bendiciones. Mi hermanito, él es mi hermano. Ah, ok, ah, tu okay. hermano. El actor. Sí. No, él aún no ha salido, pero. Está ah, pendiente, okay. está pendiente Sí. Ok, para el siguiente video sale entonces. Sí, sí. sí. sí. Así como, como creo... hemos dicho Moser en una canción, también próximamente su hermano en un video. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Me parece. Sí, vamos a hacer una dinámica de qué prefieres. Yo te voy a decir y tú me vas a responder. Ok. Okay. ¿Qué prefieres? ¿Ser un pastor o un músico adorador? Sí, un músico. Okay. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Oh, no, no, no me hagan eso, no me hagan eso. <risa> <risa> ah, ¿Qué les diré? La verdad. Ah. <risa> <risa> nuevo, nuevo. nuevo. Okay. Reina Valera otra versión. Eh, lenguaje actual sería okay. Okay. sin Cristo o con Cristo con Cristo, full para siempre okay. okay. amén vigilia o ayuno eh, vigilia, ¿Vigilia? <risa> sí, sí porque la primera vez que hice ayuno yo me, me desmayaba, ya me desmayaba. Oh, okay. <ríe> okay. No, no, perdón. La primera vez que, que a mí me dijeron, un amigo me dijo, vamos a ayunar, me explicó cómo era. Mm -hmm. Sí. Y todo, ah, así quedemos a tal hora, tal día. Y cuando yo me llamó, ah, el ayuno lo terminamos a, a las seis de la tarde. Y yo, a mí se me había olvidado el ayuno, yo, yo, yo, yo ya había comido, yo. Ah, ah ok, sí, sí. Eh, hasta las seis, pero ya ahí ese fue mi primer ayuno fallido ¿sí? Ah, okay. se, me, se me olvidó pero ya cuando ya pues, lo he hecho sí, me ha costado porque soy algo Ah. O sea. <risa> ¿tú que comer. alentarme <risa> ¿orar de noche o orar de madrugada? Oh, de madrugada sí, creo que ¿País cristiano o con persecución? ¿Perdón? ¿País cristiano o con persecución? No, oh, cristiano, cristiano sí. Tarea difícil Bueno, que, que si Dios manda pues Pero cristiano okay. Cristiano sería muy bien sí. ¿Servir o no servir? Servir Sí, eso te mantiene. No, okay. te mantiene. Te mantiene estable. Porque, supongamos, hay algo que, que hoy me toca servir. O sea, uno ya, incluso por el compromiso, muchas veces. Pero cuando uno ya está en el momento, ¡Ah! Perdóname, señor, uno se pone a cuentas. ¡Ay, ah, yo, yo no quería venir! como los diáconos, ¿verdad? Yo, yo empecé, antes de estar en la alabanza, yo estaba, pues, de diácono ah, uh -huh. Y había veces que, que, que uno como joven no quisiera ir pero pero como yo tenía un compromiso tengo que cumplir y eso lo mantiene bueno el servicio ah ok sí sí sí es. música en inglés o en español en español ok preferías ver conocido a Cristo toda la vida o en el último momento de tu vida toda la vida Toda la vida. Okay. Esa es la última. <ríe> Era la okay. última. ¿Qué me gané? Ah. <ríe> Una canción como Ser Uno. Muchas gracias, la verdad. De, pues, para esa entrevista, fue un placer haberte conocido un poco más de tu vida y de nuevos proyectos que se vienen en camino. Pero antes de irnos, un mensaje que vas a dar al, a la nueva nación. Pues, pues eh, gracias por la invitación. Eh, de verdad que estoy muy feliz por estar acá. Eh, siempre le agradezco, como le, le comenté una vez a Liz, que... que que los felicito por lo que hacen, por expander, pues, la palabra, el mensaje de salvación, y compartiendo, pues, la música, porque eso nos ayuda mucho a los que nos, de, nos dedicamos a esto, eh, cuando hacemos alguna, algún tema, pues, ustedes lo comparten, y están ahí con estas entrevistas, gracias, de verdad, que desde Guatemala los, bendi, los, los bendecimos, eh, gracias, gracias, gracias por lo que hacen, yo sé que aún faltan muchas cosas wow. que Dios tiene para para sus vidas, y un mensaje que quiero dejar, es que, que, comentaba alguien, creo que hace unos días, que el centro, siempre sea a Dios, porque, y, y se lo digo, porque yo lo, yo lo he vivido, que cuando yo encontré a Cristo, o, o más bien yo contesté, porque ya me buscaba, de, una frase de, de, de, de mi canción anterior, de, dice este, porque me amaste primero, porque Él nos amó primero, entonces, eh, el mensaje que yo les quisiera, eh, pues, dar, es que nos acerquemos, al, al, que, al que nos conoce, más, mejor que nadie, incluso que nosotros mismos, eh, que nos acerquemos, al que, al que nos va a indicar, por dónde ir, y creo que ahí está la verdadera felicidad, porque yo la encontré, yo la he encontrado, porque, cuando encontré a Cristo, creo que, esa, esa es mi mayor eh, felicidad, mi mayor alegría, mi mayor logro, eh, fue encontrar más de lo que puede venir, o sea, Cristo es mi, mi todo, y, y, y, y aunque somos imperfectos, verdad eso quiero dejar en claro, yo antes de alguna manera, yo, yo, yo como que me trataba de engañar, ¿va? no, es que yo tengo que estar bien todo el tiempo, y, y, y es bueno anhelar eso, pero entendamos que somos humanos, y que podemos fallar, pero ¿y cuando fallamos? No, ya no quiero nada, porque le fallé a Dios, y eso es una gran mentira del diablo, aunque tú falles, aunque los aunque, pues cometas, caigas una y otra vez, Dios ahí te espera, para seguir cambiando, y entonces acercémonos al, al dador de la vida, que es, es Jesús Jesús, y entregamos nuestra, nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros sueños, ¿Alguna vez escuché? Bueno, no sé, creo que no se escucha por allá, pero alguien dijo, no, es que el cristianismo, o, o, o la iglesia, o Cristo, no hay solo los grandes, los ancianitos, para nada, creo que aquí están, yo me he echado unas fiestas de la iglesia a ustedes, yo creo que no, no, no me las voy a echar así en vuestro lugar, o sea, esa, esas alegrías, ese, ese gozo, eh, solo lo encontramos en Cristo Jesús. Él llena Amén, el amén, sí. amén, amén. amén. amén. Como, como dice, el gozo que Cristo me da, el mundo no me lo puede dar. Sí, y, como, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. <risa> <risa> ok. okay. Exactamente. Exactamente. Antes de irnos, ¿quieres otra canción? Oh. Bueno. Con, eh, si me permiten, quizás doy un adelanto de lo que viene. Oh, okay, ¡Perfecto! Para todos esos que se que han quedado hasta el final, pues aquí les tiene algo especial Sander. Bueno, que no les he dicho, pero... Eh, eh, como todas las que he sacado, tienen algo muy especial porque eh, han marcado cosas en mi vida. Y Esta canción va a salir en mayo, el 10 de mayo, no sé si oh, okay. Quizás okay. la fecha les le, le, le dirá algo. Bueno, acá en Guatemala, el Día de la Madre se oh, celebra el 10 de mayo, acá en Guatemala. En México Entonces, también. también. Por, por ahí, por ahí va algo de lo que viene. Okay. Esta canción okay. se la, se la, ah, es, es dedicada a mi, a mi mamá, que, que es una manera de decirle gracias de... de por lo que ha hecho y agradecido con Dios por, porque, por, por el permitirme el ser su hijo, ¿verdad? Entonces, esta canción dice: un pedacito. Sí. Un abracito tuyo me lleva al cielo. Y si estamos lejos, con un te quiero de tu voz. Te acercas a Dios, porque Él puso en ti el mejor ejemplo de su amor, porque me amas sin condición y me apoyas tal como soy, agradecido estoy con Él. que Eres mi madre, gracias te doy, mamá, te amo tanto, no quiero gritar. Y aún la distancia podrá apagar este sentimiento que está aquí adentro en mi corazón Ahí sale, quedó. está, Ok Entonces, atentos a esa eso es lo que viene 10 sí. de mayo, sale 10 de sale. mayo Espere, Espere. Estamos haciendo lo posible pero bien, por fe sale Sí. Ah, okay. Así que todos, todos los que están aquí compártalo cuando salga compártelo, dedíquelo a su mamá ya saben, no sé le ponen la canción y unas flores o algo perfecto. queda perfecto para el 10 <risa> okay. Sí, sí gracias por, por todo el apoyo gracias. Okay. Antes de terminar ¿puedes compartir tus redes sociales para que te sigan? Sí, eh mi página en Facebook, eh, Sander y un bajo, Cont, C-O-T-T. -T. De igual manera en mi Instagram, está de esa manera. Okay. Y, y también en eh, YouTube, Sander Oficial. De esa manera me pueden me pueden localizar, pueden escuchar mi música, eh, suscribirse, compartir. Eh, eh. De esa manera me, me apoyan mucho para que yo sea pues, avanzando. Ah, qué excelente Muchas gracias por este tiempo Por esta hora que se nos fue súper rápido Gracias por este tiempo Gracias por compartirnos de tu música Hablar de tu testimonio Y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas Muchas bendiciones para tu vida Tu ministerio, tu familia Y muchas bendiciones para la bella Guatemala Amén Muchas gracias a ustedes Gracias, gracias sí. A todos los que se conectaron, gracias you Hola, ¿cómo estás? Vengo a hablar a tu conciencia Pues veo que has crecido y has dejado la inocencia El niño y el jugar ya se han quedado atrás Y ahora eres atraído por este mundo actual Por este mundo actual, cada día es más perverso Ofrece felicidad, pero todo es pasajero Alimentando cada día la carne y sus pasiones y tu alma dentro gime, por favor no me aprisiones Y no creas que no entiendo por lo que estás pasando Claro que comprendo, pues yo lo he experimentado Hubiera un momento donde estuve a punto de caer, pero del cielo escuché una voz diciéndome Corre, escapa por tu vida cure, escapa por tu vida Corré, escapa por tu vida Y no mires atrás Ya no mires hacia atrás, adelante está la meta Pon tu mirada en mí, en medio de cada prueba en tú vivirás tu vida Obedecer a esa voz que me decía Escapa por tu vida, pues por ti yo di la mía Vales tanto, más de lo que te imaginas No te estoy parado. escapa por tu vida Haz como José en aquella situación Cuando prefirió huir en vez de caer en tentación Cuando prefirió la cárcel en vez de atentar Contra su Señor, su Creador y si huyes hoy, no es que seas un cobarde, sino que es de valientes, meditar y retirarse, pues yo he visto a muchos que han tratado de enfrentar, ha sido grande su dolor y no se han vuelto a levantar. Mira que te mando, que te esfuerces, sé valiente, no temas ni desmayes, pues contigo estaré siempre, donde quiera que tú vayas, mi presencia estará. Recuerda, mi amor por ti nunca acabará. Corre, Atrás. No mires hacia atrás, adelante está la meta, por tu mirada en mí, en medio de cada prueba y tú Directamente desde Guatemala, Sander.